Los hermanos Appy Ed son flummels, criaturas esponjosas parecidas a conejos con agujeros en el centro que son nativas de las Islas Galápagos. La pareja es condenada al ostracismo por su comunidad, debido a la propensión de Up al desastre, justo antes de que Charles Darwin descubra su isla durante uno de sus viajes. Up Ed encuentran y caen en una gran flor que los teletransporta a la actual Shanghai, donde conocen y se hacen amigos de un caniche llamado Clarence, los hermanos se enteran de que su especie ahora está extinta después de que Darwin encontrara la isla destruida por una erupción volcánica. El Dr. Chang, guardaba y estudiaba las flores y sus semillas, que tienen propiedades para viajar en el tiempo, ap golpea accidentalmente algunas semillas, lo que provoca un mal funcionamiento de la terminal y envía a Clarence a la Antártida de 1915, Junto con la semilla que lleva a los flumels a casa, en la Antártida, Clarence es capturada por el equipo de expedición de Ernest Shackleton. Con la ayuda de los extintables, un equipo de animales extintos compuesto por Dati, un Dohudo, -Do, Bernie, un tigre de Tasmania, Alma, una Macrauchenia, y Haas, un Triceratops que fueron comprados por el Dr. Chang a la terminal, pie viajan a través de cada semilla para encontrar la que los puede llevar a casa y rescatar a Clarence.